Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo te estás yendo en este estudio de Proverbios? Qué bueno que ya estamos llegando a esta etapa y todavía estás con fuerzas, estás con ganas, estás con ese ímpetu de, de continuar. Y yo creo que este es el último esfuerzo que estamos teniendo en esta, en esta carrera que hemos comenzado allá por el mes de abril y que la queremos concluir en victoria, la queremos concluir con ese ánimo que viene solamente de Dios. Ya se nos está terminando este estudio de proverbios. Antes de que se nos eh, termine del todo, te quiero decir de que vamos a continuar con esta modalidad. Nos ha gustado mucho tener esta comunicación virtual con muchas personas que de otra manera no podían acceder a, a este estudio de crecimiento que queremos continuar luego de las vacaciones de invierno, o sea, allí por principios del mes de agosto. Ahora vamos a abocarnos al final de este estudio, el estudio de Proverbios, que nos quedan dos clases. Y las clases que tenemos para compartir son la misma lección dividida en dos partes. La lección del día de hoy, que vamos a comenzar a, a, a transitar, dice escogiendo el camino de la sabiduría. Y esta va a ser la primera parte y la segunda parte la vamos a estar viendo el martes que viene. Hoy nosotros... A las 20 horas vamos a tener ese, ese compartir, ese, am, esa ampliación de los criterios, esas este, preguntas que por ahí podemos llegar a, a tener de, de esta lección o de otras. La vamos a tener a partir de las 20 horas por Facebook Live. Pero también, como ya lo venimos haciendo hace unas semanas atrás, vamos a tener la posibilidad de estar en vivo y en directo allí en Rivadavia 1049 en la Iglesia Bautista del Centro para que podamos estar participando de una clase en directo. Ustedes saben que esto que tenemos, la virtualidad, nos ha ayudado eh, en esta modalidad pero la clase en vivo y en directo suele aprovecharse aún un poquito más. Así que si tenés ganas, yo te invito a que puedas estar participando porque vamos a hacer una transmisión dual, o sea, vamos a estar transmitiendo como hicimos los dos martes anteriores, lo que está pasando en vivo y vamos a estar compartiendo lo que dice esta lección. Pero a mí me gustaría que ahora sí nos aboquemos a la introducción, solamente la introducción de esta lección que ya, eh, como dijimos, es el anticipo del final y que nos deja un sabor eh, muy, muy agradable porque decimos Dios nos ha ayudado del principio y Dios nos está ayudando a terminar lo que hemos comenzado. Miren lo que dice este principio de esta lección. Dice, el libro de Proverbios nos presenta dos caminos. Yo tengo que escoger, o ya he escogido, uno de estos dos. Es una decisión muy importante porque el camino por el cual transito determinará la dirección de mi vida y mi destino en la próxima vida. El libro de Proverbios presenta dos senderos. Nosotros hemos debatido en el capítulo 2 los dos caminos. Si, si ustedes se acuerdan, nosotros ya lo hemos hecho. Hay un sendero por el que transita un hombre sabio y hay un sendero por el cual transita un hombre necio. Al escoger, al tomar una decisión, aprendimos también que hay dos mujeres que nos van a llamar y que nos invitan a lo largo del camino de la vida. Hay una mujer que va a representar a la sabiduría, que nosotros hemos visto en los versículos de Proverbios 1.20 y del 9, del 1 al 4. Y hay una mujer mundana, una mujer mala, que también está representada en Proverbios 9, del 13 al 18. ¿A cuál escucharemos? ¿Qué invitación nosotros haremos caso? La mujer sabiduría dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Esto está en Proverbios 8, 35 y 36. Si sí, hay quienes encuentran vida y hay quienes aman la muerte. ¿Cuál será tu elección? Y un poco nosotros tenemos que escoger entre estos dos eh, caminos, entre estas dos opciones. La sabiduría... O la necedad. De esto se trata el libro de Proverbios, de esto se trata nuestra vida, de esto se trata nuestras elecciones. Entonces, ¿qué te parece si en esta oportunidad que vamos a estar eh, transitando esta, esta última etapa, volvemos a reafirmar nuestra elección? ¿Qué quiero yo para mi vida? Y Dios me está ofreciendo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de cada situación que estoy viviendo, me está ofreciendo siempre la misma puerta de entrada y me dice, yo quiero que vos puedas estar haciéndome caso, que puedas estar escuchando mi voz. Yo quiero que vos puedas aceptarme como tu papá, como tu Señor como tu Dios. Y Dios nos invita, nos dice, vení a mi, a mi presencia, vení conmigo que conmigo vas a tener paz, conmigo vas a tener sabiduría, conmigo tus decisiones van a ser decisiones de bendición. Oramos, Dios, gracias por este tiempo que estamos ya culminando este estudio de proverbios. Gracias por cada día que estamos siendo alumbrados por tu palabra, siendo guiados por tu palabra, siendo cada uno de nosotros atraídos por el amor, por, por tu paciencia, por tus brazos que nos dan esa seguridad, por ese calor de papá que sentimos cuando vamos a tu presencia, por esa, por esa tremenda paz que comenzás a derramar en nuestras vidas. Señor, te pido por aquellos que en este tiempo están viviendo situaciones difíciles, te pido por los que están eh, teniendo eh, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas de diferente índole, de salud, de economía, de sociedad, Señor, de trabajo. Aquellos que están luchando y que están queriendo tener en este tiempo seguridad en diferentes áreas. Señor, yo te pido por cada uno de ellos y te pido para que cada uno de nosotros podamos Seguir eligiendo el camino de la sabiduría. Seguir eligiendo el camino de buscarte a vos. Seguir eligiendo el camino de dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Gracias porque vos sos nuestro Señor, nuestro Papá. En ti estamos completos. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga y ánimo, ya estamos en el final de nuestro estudio. Que Dios te bendiga.